amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Eh, no sé lo que acabo de hacer y si lo he hecho bien o no lo he hecho bien, eh, creo que sí. Por lo pronto eh, he compartido el tweet. Esto ya lo hice, pues va, ya está compartido, perfecto. Bien, vamos a empezar con este gran, gran, gran juego. Ponerlo bueno, un poquito alto, pero vamos a crear un nuevo personaje. Este, este es el personaje que tengo yo ya creado. Este es increíble. Está guapísimo. contenido adicional. Vamos a crear un nuevo personaje, ¿vale? Bien, bueno, ya hemos recibido la carta de Hogwarts. Hemos recibido la carta de Hogwarts que nos dice, además, atentamente tenemos el placer de informarte de que dispone de una plaza en el Colegio de Hogwarts de Magia y hechicería para que inicie el curso en el quinto año. El curso comenzará el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto de la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado, contésteme, que el profesor Eliezer Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección firmado por Matilda Weasley, directora adjunta Bien, vamos a empezar directamente ya Y ahora vamos a diseñar nuestro personaje. Estas son mujeres. Este es hombre. Alguien que parezca un poquito más a mí. Este... No que estos no me representan. No me, no me representan A ver A ver qué caras más hay por ahí Pero más que nada Ahí aleatoriamente Para que veáis ustedes ahí Bueno, yo voy a elegir este Este voy a elegir Ahora vamos a elegir eh, Si queremos que tenga pecas Ah, la cara, la forma de la cara A ver, a ver, a ver. Oh, asiático. ¿Me lo pone asiático ahí? Esta, esta. Ahí vale, el color de piel. El Para abajo es más blanquito. Ve. Con gafas de Harry Potter. Con gafas de... Sigamos, vamos a ver, el color de pelo, venga, a ver, vamos a ver, muy negro, muy inclusivo. Ese antiguo, ese otro pelo no está tan mal, eh. Mira, rubio, pero un poquito más. O sea, de verdad no hay ningún blanco. me encanta vale pues ahora la complexión Esto de la complexión vale y pecas no quiero que tenga pecas porque tiene que tener pecas no quiero que tenga pecas uh, mira me voy a poner una cicatriz justo donde tengo yo yo tengo una cicatriz justamente aquí Así que, perfecto. A ver, ahora los... En cuanto a la... No, ese ya se está depilando las, las cejas. Este, este está bien. Y el color de las cejas, a ver... Que es, es, hace que ya está. Ahora, voz uno es la de hombre. Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. A ver cómo lo dice. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Oh, hostia, que... Vamos a darle un nombre. Eh... Eh... A ver qué nombre le ponemos. Un nombre de mago ay uh, um. ah y sí si, y sí si imaginamos que fuera Dumbledore <risa> las aventuras de Dumbledore no, pero bueno, no, Dumbledore no vamos a poner un nombre eh, voy a poner un nombre guapo a ver eh, gray gray gregory eso gregory Black... Black... Blackstor... Blackstone. Piedra Negra... Hostia, qué guapo... Piedra negra, mago, hombre, evidentemente mago. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues vamos a, a, a comenzar. Vamos a comenzar directamente, Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Perfecto, profesor. Vaya. Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que haya trabajado conmigo desde el comienzo. ¡Oh! ¡Eliasar! ¡Hombre, buen George. hombre! Se ¡Ha perdido! Me alegro de Venga, que hayas hombre, podido encontrarnos, acá. a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Uh. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, claro, debo decir Mejor no hablar aquí, que se Elías. ¿eh? ¿Eh? Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de miles. curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. ¡Adelante! Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Ahí hay una lechuza. Se supone que la lechuza es mía. No puedo elegir el animal. Espero que sí, porque... ¿no? Prefiero un gato. A mí me... Yo... ¿Verdad, Luni? Luni. Una gatita. Un mago necesita un gato. Un mago necesita un gato. Bueno, increíble, ¿eh? Warner Bros. presenta. James presenta. Howard Celebration. Aparamos. Wizard World. Wizard Team World. Menos mal que llego antes de que te puedas. Ya voy a advirtiendo que. porque okay, he Por jugado al juego. <risa> ¿Quién es tu Poco joven acompañante? De Acaba que de llegar. Ahora. O sea, sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. Qué extraordinario. Y tanto. Ninguno de los miembros vale, del cuerpo era, ese, docente ha visto a nadie en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Entramos tan claro, tarde, ¿no? Como, como los alumnos dice, de quinto, claro, entramos ya perfeccionando sus habilidades mágicas. El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, en fin, no podrías tener un mentor nosotros, mejor. Por el profesor Fick no solo es un excepcional no, profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y total. Curso. El señor has dado a la adulación, uno Qué de, de los motivos de por los que ha llegado tan alto en el ministerio. <risa> ¿Has visto esto? Sí, un coble. Hay distintas opiniones oh. sobre la magnitud de la amenaza de Ranrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Sar, quien me avisó de sus actividades hace meses. Miriam, ¿cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Ranrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. ¿Por Merlín? ¿Cómo wow. hiciste? Esperé. No sabemos el elegido el elegido fuerte por eso la hacemos el primero eso no lo descubrieron como malo antes oh my god oh my god Estoy listo la muerte y ya veo hasta los caballos Calesis ha vuelto loca y ya anda por, otra, la por otros lados <ríe> quemándolo ¡Deme la bueno. mano! ¡Aquí! Muy bien. ¿Y ahora dónde estamos? Se ha hecho daño. Peligro, Quizá un poco. Tome. Se recuperará una poción herbovitalizante. No tiene que saber muy bien para... La carga puesta. Ah. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? ¿Profesor? Ah. Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor. Por si... Sí. Quiere echar un vistazo. Muy bien, pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador, ni por qué. Grande es. Traslador. Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje, estamos en las Highlands escocesas. Señor, esas ruinas... ¿Que ¿Qué el traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conducen. Y si está seguro Ajá. de que está bien y no es y mucha molestia, me gustaría echar un vistazo desde ellos. Bien, buscaban. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Eh, profesor, por tenue que sea. Vaya se con cuidado. De dónde se supone que sacó su esposa el traslado? Vale, Quiero poco más rápido. Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¿Ah? Ahí está el camino descendente. Por aquí. Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. Manchado el vestido, ah, ahí arriba, lleva el profesor. Ya estamos llegando, es ahí delante. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Te echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Profesor, esta estatua... ¡Este puede haber sido su hogar! Ya, pero ¿cómo se entra? A ver... Profesor, es una especie de mural. Mm, quizá nuestra anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Fig! a nadie aquí, esa piedra encantada ¿y cómo es que hay una sala detrás? ¿qué sala? no veo nada ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador eh, no chicos, bremen. dale ahí la, a la magia por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? ¿Dónde ahora? No me lo creo. Estamos en la sala. Bien. ¿Hola? de gringo. El banco de los magos. Bueno, una de ellas, claro. A ver, a ver. No puede ser. ¿Sí? llevas toda tu vida esperando a que llegue uh, un momento. el momento y este es tu momento. Cobras mucho para lo poco que haces, pero bueno. El tío solamente tiene que estar ahí por un solo. Bienvenidos al banco mágico, Gringotts. Cámara número 12. Por lo menos supongo. es simpático. Exactamente. La, ll la llave, dale la llave. anda. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. No, me voy a quedar aquí. A... No sé cómo he llegado y me voy a quedar aquí. Usted es primero. ¿Vale? ¿Eh? ¿Usted, ¿Usted es un profesor? Pues vaya, vaya nivel. La no saquen las manos de la vagoneta oh, a menos que deseen perderlas ¿Cuántas, ¿Cuántas jajas jajas a la tal Weasley. ¿Cuántas ¡Cientos! De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12. Justo ahora, estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringos? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza o ambos solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? La catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¡Me han hablado de ella! Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. ¡Acomódense! Falta mucho para llegar. Hay un policía también para. 12. Un día importante. Mm. Adelante. No, oh, no, Venga. Ni siquiera hemos llegado en verdad a la sala. Hemos llegado a, a, a la aduana. <risas> ¿Mm? El brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. No, bueno, pues eh, hoy es día de, de visita. Hoy es día de, de echarle un vistazo a... Lo que sea que tenga Hemos ahí, llegado. Ahí ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¿Qué ¿no? ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba Por si las podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. Alto. Mucha suerte. <ríe> no es Mucha suerte. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí este no fue a clarividencia ¿Rebelio? nunca en la escuela Sí, un encantamiento Rebelo, revelador me Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la marita y céntrese Un poco y pruebe de nuevo Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted Esto no es una cámara normal Bueno, Sospecho como video tutorial ya en está muy decir, bien introduciendo un juego que es una especie de prueba y aparte está Así es, lo básico, pero con que ring lo desconozco No se separe, si las cosas se tuercen no será posible desaparecerse para salir de Gringotts Algo ahí delante. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. Vale, te hago. ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Revenio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Mm, tal vez debería lanzar Lumos. Uf, casi, ¿eh? Bueno, está muy bien el... el tema de los estizos. Lumos, ah, o sea. bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí y está siguiendo la luz. No, ahora. Profesor, profesor Fig, profesor, ¿dónde está? Esto no me gusta. Ver, es, al final que se ha alejado ha sido el profesor Fig. No sé, si ya digo yo que... Lumos. A ver, Lumos. ¿Dónde se supone que debemos? Vamos a ver... Ah, pues mira, ya, ya, ya te están ¿Qué guiando, está ya... pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. donde me conducen. Ese brillo de cuerpo. ¡Rebel! Parece que esta vez me toca solo. Lumo. 5... laureles. Ay, carajo Ay, carajo Quizá deba hacer que todas se levanten a la vez salir de aquí por mis medios. ¡Protego! Lumos. sigamos que todavía nos queda mucho por ver no hemos llegado ni a Hogwarts fíjense ¿eh? pero ya de antes, ya más o menos ya te ha enseñado cómo va el tema de el tema de los hechizos ¿no? voy a dar la lumus a ver dónde hay que ir por aquí venga por aquí vamos Ahora me lo dice, ¿no? ¡Rebelio! Ahí está Guapo, qué guapísimo juego increíble J.K. Rowling, gracias Gracias, gracias por todo. Gracias a los Walks también, ¿por qué no, ¿Por qué no decirlo? Porque gracias a su boicot de mierda, al final este juego lo va a poder disfrutar mucha gente. Y vuelvo a decir, puedo pensar o no puedo pensar como J.K. Rowling, pero desde luego siempre voy a decir que... Que lo primero es la libertad de expresión, eso ante todo, ¿no? la libertad de expresión y sobre todo la libertad de, de, de pensamiento. Algo que ahora solamente se conoce como pensamiento único, al que solamente ¿Cómo? Ah. Tiene unos pocos, pero no como nosotros no somos, Magel, es este lugar, cualquiera no, no somos, un... pero esto flotando sobre esa. Jofaina. Entonces... No es una simple jofaina. jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. Bien, pues entonces... Me pregunto... Echem, echemos el recuerdo ahí, a ver qué es lo que hay. ¿Qué, qué, qué recuerdos? Sígame. Supuesto. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá. Muy bien. No sé si la ruta que hemos creado es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando aquí en Percival. Este Ese... poderoso nombre, un pero que otros querían obtener a cualquier no, para... precio. Lo siento sí. por el sí. poder de si si Percival. Razón, la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. Charles Romo. Bueno, los dos magos encargados de todo eso. Eso es lo que ve, el brillo que los rodeaba. Sí, señor. La muestra asombroso. ¿Puede otra magia, digamos, magia? ¿no? Rastros de magia antigua para ser exactos. Una magia, una magia mucho más antigua, La magia ¿no? que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca. ¿Sí? Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. ¿Y usted parece? ser la clave para comprender por qué este, todo ha Usted, usted, usted es la clave, claro no la clave. quién será? No lo sé, pero señor no debería estar aquí Tenía razón Ranrock parece oh, es que Run mi Rock, reputación tío. me precede estaba empezando a pensar que nadie el iba a visitar nunca del... la cámara de la ¿Y por qué estás aquí? Pero bueno, Tyrion no es un será y este es un. Solo, dadme lo que hayáis encontrado no y podemos ¿Vale? dejar lo pasado en el pasado. Uh, uh, señor, son, du son duendes. Tenían la llave de la cámara. A los elfos. Uh, Piénsate también lo que vas a los enanos. Solo digo son, que las instrucciones bien, para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se, se lo repito. Solo debía no, permitir si el acceso a quien trabajo, tuviera la llave bien. y este No, Ya, lo quitaron de la oficina. No tengo paciencia con, con los traidores. Ahora... No que.. No voy a dar. Mm. Bueno. Quizá a con joven, compañía que compañía que compañía lo matas al policía te que le debo Que dio paso. Vale, esto es algo que.. No solamente hace falta una varita se puede hacer magia, puede hacer magia sin varita oh. un chaco de un chaco de enemigos ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? Está bien. Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estás? Eso es porque está utilizando Gustrón. No puede ser. En Hogwarts. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Quería a alguien tan hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¿A vos? El bosque oscuro, ¿eh? Bueno, parte de vosotros. Aquí estamos eh, viendo el tren que lleva Hogwarts ahora vamos a entrar en, el, en estos, vamos a entrar en Hogwarts pista aérea ideal fijados la luna un pedazo de castillo ya, este es como un collage de varios castillos Si os fijáis en diferentes películas y diferentes juegos, como que no hay un estándar de, de, de cómo tiene que ser el castillo, sino más bien un boceto de cómo debería de ser. no Por ejemplo, de acuerdo al juego de la PlayStation, Tenía la lechucería y todo aquello. O sea, no, bien. El, el, el, Estaremos en el la Orden del Fénix. De ese es un juegazo. No soy experto, pero eh, eso parece a más mí no me acuerdo yo. adecuado. Bien. Es ese juego? Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Run Rock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Bueno, pues... ¿De qué casa vamos a hacer? Vale, parece, eh, aquí me da la impresión de que hay actores. Eh, cuando digo actores, me refiero a actores... Phineas, de cines, Nigelus, series. Black... Este conocido, ah, ¿no? ah, un prepárese blanco. para conocer a Miguelus Black. El director. Sí. Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido complicaciones. Complicaciones. El problema con los duendes. Mas, no da. me gustan las complicaciones. Duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo las... la poca sí, paciencia me tengo que, que tomar me quedaba. El si tienes suerte, Esto aún es podremos hacer sus elecciones. Una esta noche. Dejar tan tarde. Charles, acompáñeme. <coughs> Estaré en contacto. Vale, viejo raro. Acompáñeme, Charles. Profesora Weasley. Falta una persona más. También los compañeros están muy bien hechos. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. <risa> bueno, vale. Venga. Voy a poner el sombrerito. A ver qué me dice. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Ah, un poquito, Llegas soy Llegas aquí con preferencias <risas> e ideas preconcebidas. Sí, sí, sí. Ciertas oye, expectativas. Oye, oye, oye, oye, oye, no te he pedido que tampoco me hagas un... Gana de. Ah. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores Reco, también. Recordad que las elecciones que, que hagáis. Si os acordáis. Mm, me pregunto. Vamos a, vamos a ver la, mm, la, la casa ¿qué que ¿Qué será me... lo que detecto en ti? Un cierto sentido de. Mm, Ahora me hará. ¿Qué? Varias, no sé si dos preguntas más. Ganas de aprender, curiosidad. Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta. Mm, estoy respondiendo la como respondí con el otro a ver si sale Ravenclaw. Vamos a ver tienes si tienes capacidad sale la misma para entrañar cosas que desconciertan a los demás y una mente despierta. ¿Y me estás ¿Aprendes respondiendo rápido. Tal cual. Tal vez encajes bien en Ravenclaw. Psst. Perfecto, además puedo aceptar la casa o elegir una casa distinta. Voy a alejar, uh, voy a... Uh, Encajas uh, bien en Baker! O sea es que soy de Ravenclaw, lo siento. Ya ese juego tiene que, tiene que ser muy, muy rejugable cuando... Mira, ya me han puesto incluso hasta el, El uniforme, ¿no? Ah, puesto el uniforme y con la... una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero... No me miente. Como un profesor están aquí para de un perseguir instituto. su futuro no, yeah, yeah, yeah. académico, que tampoco es estoy que seguro, haya de que tienen mucho que hacer móvil, ¿eh? antes de mañana. simplemente dicho digo que estoy seguro de que tienen mucho apagado. que hacer antes de mañana. Esto bola, eh, esto me encanta. Bueno, venga, niños. A la cama. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Señora Weasley, Soy usted... Profesora Weasley, de, de, ¿tendría la de, amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Muchas gracias. Quería, es que quería preguntarle si Soy ella es Weasley. la madre es de, de, de... El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para Ron mí acompañarle a, a su sala común. No sabía que fuera... Es de, de, por aquí. Subdirectora, a vale, pues venga. Vamos para... Vámonos para... No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará cuesta arriba, pero disfrutará el desafío. Así es, profesora. Este es bueno, como el eh, cuando hablamos de los rumores... Hay que resolver un acertijo para entrar. Me temo que no les de mucha confirmado ayuda. de que... Este tipo de cosas siempre me confunden. De que las noticias que estábamos dando aquí en este canal eran ciertas de que iba a hacer un idiomas? personaje ¿El fantasma? con unos cinco o años de curso que tiene que aprender en un momento. Lo Llega como no un poquito sido, más viejo porque no, ha existido. no se ha descubierto que tenía magia o… bueno Básicamente… Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Muchas gracias, señora Weasley. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Dios! La, la mañana en Hogwarts me he levantado... Parece ah. que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. No hay nadie, pero duerme alguien más conmigo. Si es que hay un compañero... Arriba también hay... Hay como otro... rebel. Nada, bueno, pues nada. Vámonos de aquí. A ver. ¿Nos guían esos puntos amarillos del mapa? Esto va a ser interesante. Ah. Ah, no me Supongo que lo suyo sería presentarme. Debe de ser... No sé si es el lugar indicado. A ver. Quiero que esté en el lugar perfecto. Un sitio donde esté contento, pero no puedo encontrarlo. Como Por era dite, todos eh... los gobstones dorados. Quiero que le vaya bien. ¿Gobstones dorados? Es algo que digo mucho. Me he traído este brote de dictamo de casa y quiero que esté cómodo. Dictamo, El dictamo es increíble, ¿verdad? Una plantita con un poder curativo enorme. Como puedes ver, las plantas son lo bueno, mío. El... Encantada de conocerte. Soy Samantha. Están muy bien placer, los personajes, Samantha. ¿eh? ¿El dictamo se usa en la poción herbovitalizante? Pues sí. Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones. El profesor no, Fick es que me, tomé me una de la poción nervo vitalizante. Ah, oh, claro. ¿Por es qué estuviste estudiando con él antes de venir? Fig es un sí, enigma. Sí, bueno, estudiando, teoría, pero parece saber mucho sobre magia práctica. El profesor Fix sabe un montón sobre... bueno, distintas formas de magia. Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante. Tienes que ponerte al día. Sí. <risa> ¿Es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? ¡Ah, sí! De hecho, la profesora Garlic de Herbología nos anima a hacerlo ¡Ey, esta chica me y cae que bien, que al ¿eh? profesor Sharp de pociones le importe de dónde sacamos bueno, los ingredientes Mientras los clases. brebajes salgan está perfectos el Pal, Está eh, Bueno, pues... Un ha sido un placer, placer conocerte, día. Samantha Suerte con el dictamo ¡Gracias! Y buena suerte a ti también Samantha, en tu primer día te voy a tener en mi de agenda me voy a comer una manzana, ¿por qué no? Y le voy a dar la vuelta a esto. A esto sí, me da la gana. ¡Brillante, si Amy! Es este. ¡Brillante! Se suponía que podría. Vaya, hola. ¿Te gustaría echar un vistazo? Pues la verdad es que no, no sé qué. ¿Con qué ojo? <risa> no se ve mucho a durante ver. el día. Bueno, salvo por estrellas como Sirio, Canopo, Vega y Arturo. Soy Amit. Vaya Te doy hombre. la bienvenida a Ravenclaw. No conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón. No puedo decir que lo recomiende, francamente. Es un placer, Amit. Te gusta la astronomía, ¿no? Ah, oh, sí. Podemos aprender tanto de las estrellas. Además, me encantan el aire libre y el cielo nocturno sobre la torre. Me levanta levantan el ánimo. Vale, a mí te encantará. A partir de de ahora te llamaré. La profesora sabe un montón de cosas. Uh, Rom. Hermión. Rom Ranger. Sí, es como una mezcla entre Rom y. Ay. Espero tener astronomía en mi plan de estudios. Parece interesante. Pues tengo buenas noticias. En mi plan Vas de a dar estudios. clase de astronomía, seguro. Es obligatoria para los de quinto. Más que un, más que un colegio parece una universidad. Una o una Además, academia. Un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te que imaginas. Un, bueno pues ya nos veremos en clase. Escuela, sí. ¿no? Ah, y hablando de clases, será mejor que vaya a la primera del año. No hay nada como el olor a pergamino nuevo, ¿eh? Nos vemos. <ríe> no hay nada como llegar tarde, muchacho, <ríe> y que te eches la bronca. Bueno. Pues a ver eh, qué nos queda. Sí, voy a dar otra vuelta. Ahí está, que muy viendo. Esto va a ser interesante. Ah, vale, que esto es el traslador. Eh, espérate. Un momento. Mira esto. No hagas. No hagas es eso. Han tirado una bomba fétida Salgamos de aquí No es la reacción que me esperaba Pero bueno ¿Qué, reacción ¿qué esperaba la que gilipollas? sucediera? Quería alegrar un poco el ambiente Los de bueno, Ravenclaw siempre se ponen nerviosos Mi personaje habla día de mucho clase. mejor que yo, yo Por cierto, soy panda Tú digo, pareces mantener la calma en Y encima sobreviviste a un viajecito Entonces, horroroso Para venir aquí Completísimamente gilipollas bueno, esto lo Tengo que decir porque está claro que tu familia no te lo ha dicho. Ni tus amigos, ni nadie. Me alegro de estar aquí. Y de empezar las clases. Bien, me alegro Eso, de oírlo. Ahí está. No Bien, te preocupes, La mayoría de los profesores son estrictos, pero justos. A ver, no todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba fétida. Y aquí estoy. Espera, ¿cómo que la mayoría de los profesores? <ríe> pues sí. Pero creo que es mejor que lo juzgues tú. Yo suelo llevarlos al límite. Mejor me voy antes de que alguien se entere oh, de que vale. he tirado yo la bomba Go fétida. Estamos ¡Nos vemos! Un, uh, Igualmente, Everett. Un old Rider, ¿no? Fuera ¿Eh? de la ley, ¿no? Ravenclaw. La profesora Weasley te busca. Está ahí fuera. No la hagas esperar. Pues mira, voy a ir andando. Gilipollas. ¿Qué coño me ha dicho eso? Pero ¿quién, quién, quién, quién se te... ¿Por qué se atreve a decirlo de esa manera? Ah, vale. Fijaos, eh, los detalles, es que es el castillo, todo es un detalle. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día Buenos en días, señorita Llevo mucho tiempo Weasley. soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, Gregory pero aquí Blackstone. está. Disfrútenlo sí, a fondo. Buen nombre, ¿eh? buen nombre <risa> que Solo le he puesto yo, en Hogwarts. A la luz de, de su situación Weasley, única, pues se une a nosotros eh, en quinto decirle, año, debe ponerse a la altura caótico, de sus compañeros y no quedarse eh, atrás. Sobre todo porque la escuela por espera que apruebe su estimo al final del curso. Creo que voy a necesitar sí, los exámenes un del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho oh, con el director oh, y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Pero, por Dios, si sí, parece que estoy en aquí el mismo tiene. colegio que la, que, que, la, que, que la princesa Leonor. ¿Esto qué Oiga, señora, ¿esto es normal? Esto lo hacen todos los libros mágicos. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance para el nivel esperado del quinto esto? año. ¿De qué? Haría bien sacar todo el partido libro? a este es objeto. Mágico, es excepcionalmente es valioso. Bueno, me, me lo meto Gracias, en mi sobaco. En Pero, ¿en mi, un de mi aprendizaje. <risa> Quizás si lo, <risa> lo ve en, en acción, resolverá las no dudas nada. que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Bueno, ya. ya, ya quiere... Por aquí. Quiere, quiere... Uh, quiere llevarme al cuarto oscuro, ¿eh? La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la sí, historia sí, sí. de los ¿Qué? magos. ¿Cómo? ¿Cómo? Oiga, esta, esta parte no la conocen lo, los alumnos normales. ¿Por qué me está llevando aquí? Me habría ir? encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Uy, uy, uy, uy, estamos entrando en terreno escabroso, ¿eh? ¿Por qué no usa Rebelio sobre el busto y ve los detalles de la guía de campo? Rebelio. El busto esculpido en honor a la casa de Ravenclaw se encuentra en la noble torre de, Reven, de Ravenclaw. De Ravenclaw. Páginas de la guía, además, pone. Muy bien, bueno, páginas de la guía, venga. de desbloquear un desafío de la guía del campo. Aquí aparecerá lo que queda por superar los desafíos, vale, muy bien. Vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí, guía de campo. Acá, ajá. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate, espérate. No, no, no, no no quiero salir de la guía de campo. Espérese un momento, señora, un momento. Abra bien los ojos para aprovechar. Me parece un momento, señora, que, que no lo he hecho bien. O sea, que tengo que darla aquí. Luego darla aquí. Y me imagino que aquí recoge páginas. Ah, vale. Las oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. Vale, pero usted, ¿a dónde me lleva? ¡Hola, Michael! Sucio sangre, sucia. No hay Perdónale tiempo que perder, a, tiene a que ir Sloan, a clase. Pero es un poquito conservador. <risa> ¿Usted me está haciendo de guía, ¿eh? ¡Qué bonito, eh! CC sí, sí, tiene mm, un toque ah, justo a tiempo. Una un oportunidad perfecta más. para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Vale. Voy a abrir el mapa. Mm, vestíbulo. Mm. la gran escalera, vestíbulo, donde estará el vestíbulo. Ah, ahora mapa Lado derecho. Ah, bueno, aquí. Y aquí es donde tenemos que Tenemos que llegar hasta aquí. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Pues ahora, vestíbulo central y a viajar con los flu. Que son los polvos flu. Son los que te llevan desde una chimenea a un a sitio de esto, estamos. a otro lado. Es muy útil. Estas escaleras dan sí. directamente a la. Es al verdad, es muy central. útil, señora Whitley. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría uh, que acudiera a Hosmith lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Y eso no lo podría hacer. Bueno, me interesa encantamiento. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. A usted le gusta, es que es pelirroja y es Weasley, es que pues es que es pelirroja Weasley. Lo que pasa es que no, uno no ubica en qué, en qué espacio temporal está este esta historia de Hogwarts. A ver si lo explican más. Ah, ah, ah, qué es exactamente Defensa, no? qué es. Hogsmeade. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que ah, también se tomarán vale, muchas vale, vale. cervezas vale. de mantequilla pueblo, y con ¿no? amigos. No, Tanto como ciudad... Gracias, gracias profesora bueno. Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda... Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá Hombre, al día. Un a juzgar por su eficiente uso de rebelio, tarea. diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Sí, sí, sí, ha sido sí, enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo que, más cierto, que nadie eso me de que ha pedido disculpas no ha y luego emprendieron el camino <ríe> al castillo. Se comen a un estudiante y no pasa nada. <risa> Vamos. Uh, no. Lo lamento, me temo, profesor, Pero me temo que no hay más que contar. Hmm. Casi exactamente lo que dijo el profesor Fi. Bueno, por algo será. Hablando Mira, de eso. Hablando del rey de Roma. Profesor Fi, le estarán pitando por los la oídos. Puerta ¿eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Poco frecuente significa ¿Cómo no? que ah, como más carruajes para llegar eh, a Hogwarts. El superdotado. Como cuando llegó Harry no Potter No diría que elegí el camino del dragón, profesor. ¿Por no qué sé si fuera exactamente el superdotado? Pero que bueno, que yo de cara. El elegido. Muy bien. Pero este Basta sí, este es superdotado, charla. este te este viene con Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la este guía este de campo. Viene con con ya con, Por con su tara perdida ahí de ¿Y tú de buena quién suerte, eres? Rey. No se olvide de usar la guía de Carmen, que será de mucha ayuda. ¿Y tú ¿Y de a quién mí? eres? Ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Hombre, Después de asistir resiste, a las dos clases de hoy, magia, venga a verme al aula. Le explicaré no mejor las tareas la que he mencionado. Que, y veremos manera, si podemos mandarle controla, a Foxmid por increíble. los suministros. Muchas gracias, señora Willy. La verdad, por su trabajo. ...su gran devoción por este... ...por este... Por este, por este um, ...tengo que hablar con este hombre. Me alegra verlo, profesor. Vaya. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Ah, la señora Weasley... ...algo se huele. Hice lo que pude... Pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos Ya, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante es y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien. Bueno, bien. bueno, bueno, bueno. A pesar de tenemos sus capacidades, Culebros, creo eh. que el Don tenemos que posee aquí... precisa de un buen entrenamiento. Dead Por Dead suerte, Dead tiene a un equipo Dead de, Dead de brujas Space, y magos con unas habilidades el... excepcionales como guías. Los juegos que comentamos ayer, Hablando todos de esos, que, que... guías. Y para evitar Terminar. otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Wigley, Far Cry 6. ¿qué tal si le enseño okay. el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. A ver... A ver, clase defensa. Vale, muy bien. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Pero claro. si yo ya estaba utilizando el bastante mapa, completo no me ha dado por nada. Delante, con clases no me no me ha dado y el viajecito nada. a Hosmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. El guardapelo, si es el que yo creo. Se lo tiene que cargar Harry. Por lo tanto, no entiendo por qué no está uh, el director Dumbledore. No entiendo, pero bueno. Vale, ya estamos ahí, ya. ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Lervioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de hébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, 878. os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? No. Si algo he aprendido como inefable, <risa> es el valor Me de encanta sencillo, esta mujer profesora, Sobre todo en el Hikat. fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Hicat. ella, gata, el gato. Ahí está, menos mal. Qué bueno, Levioso. ¡Levioso! No se dice levioso, se dice leviosa. <risa> Vamos a probar con algo más grande. Lo útil que es la magia para dar clases. Muevan su pupitre. Empecemos con el la lanzamiento la... básico. Ya la abuela ya lo hace. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que... ¡Bien! Ahora, bien hecho. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ahí ustedes, está, ahí, ahí, Duelistas ahí es donde a sus queríamos puestos. llegar. Aquí damos la bienvenida ahí es donde es que ya, venga. un duelo Los justo en el que Rey. solo uséis Rey Levioso, el un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. Vale, protego, vale, vale. ¿Protego? protego. ¿Protego? Eso complica las cosas. Es este no es tu primer Digamos que aprendo rápido Y enviozan los duelos animados <risa> Ojalá has todos los alumnos sean tan capaces <risa> Use el lanzamiento oh, Cuando oh, el rival tenga la guardia No, no, ha, pod no ha podido no conmigo No está mal oh, para empezar no Te has empleado mal? a fondo Hey colega Una paliza que no te lo crees ni tú Le he puesto en un brete y ha superado el reto Puntos para Ravenclaw Gracias, profesora <risa> Muchas gracias de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla y deben conseguirla una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Ajá. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salow pueda darle algún consejo. De nuevo bien bueno, pero hecho. Entonces, ¿cómo ya ser le avisaré cuando tenga más Como tareas una para usted. ¿Como de academia militar de magos o algo así? Muy bien, bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. Oh. No me gustan mucho los duelos. Prefiero que todo sea amistoso. Va a estar carajo. Todo el mundo le gusta los duelos. No querría un duelo con la profesora Hecat. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti, y no al revés. Bueno... Bueno, yo me voy de aquí, porque aquí está la gente. Ver, ¡Buen ver, trabajo! Tú, ¿Qué te pasa? He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Vaya, duda, hombre, uno de, de re práctica. ¿Practica? ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastian Sallow, por cierto, no creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. Ya he tenido mis duelos. Porque me contuve, que si no... <risa> Está bien. Me debes un buen duelo en el que no lo hagas. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo <ríe> pues claro exclusivo. Claro que sí, vamos a meternos en el club autoridad. de WhatsApp de, de, del duelo. Del calamar. Ahí vamos ahí a ir <ríe> a. ¿Qué juego se juega ahí? ¿Suena misterioso? ¿Lo autorizado suena? y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto. O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio ver, no bueno, autorizado. Pues... Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Bien, hemos completado otra misión. Mm, siempre pensé que el Levioso era para los de primer año. Ya no. No. no. Siempre ver, he dicho que, aquí, que viajar podemos... abre la mente. Sí, pero si lo puedes hacer... Eh... <risa> A ver si... Esto de lo de... Lo de... El nivel, que pasa que aquí no, misiones, Aquí tenemos una misión, recoger recompensas y sí, esta es la próxima, vale, muy bien. Pero, ah, pero, ah, pero es que quiero coger el mapa, ahí está, nos vamos a ir al mapa y a ver, directamente ahí. Vaya, hombre. Ya que no, no, no podemos ir directamente. Vaya mierda de mapa. A ver cómo subimos por aquí. está están las escaleras? Perdón, perdón, perdón. anda me pongo a tomar el té pero qué fiso esto está más arriba hace de castillo por dios es increíble eh arriba. Lo siento si voy muy rápido pero es que alguien me... ¿Cómo? es que Pues ninguno de estos me está llevando no se ve que estos están mucho más arriba música clásica que el que bueno. profesor Ronen suele explayarse un poco a veces tenemos que recordar Vamos con la siguiente clase. Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? <coughs> ¿Comenzamos? <ríe> Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Mm. Ah, me temo que ya es muy tarde para estudiar. Mm. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. <ríe> Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. <ríe> ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? ¿Mm? Mmm, vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. La señorita Dale, no te metas con ella, ¿eh? Siempre me olvido del vacío de rojo, pero vamos, lo, lo he conseguido, ¿eh? No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde: eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onay. Muy bien, clase, hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos, y hay un día excepcional, la pensado que realizaremos Pero bueno, una pequeña excursión. Es, es mi Vayamos día, fuera no a respirar aire fresco. Así que no Conmigo. Elegir. o hacerme un red mágico. Estaría <risa> guapo, un red mágico con toda una de cada caza. Estaría guapo, estaría, bien. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. ¿Mm? <risa> Así que qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador, ¿eh? <risa> <risa> ¡Wow! ¡Un juego! ¡Qué bueno! Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? ¿Eh? Vale, ¿Eh? os voy a follar a todos, ¿eh? Advierto. Es sencillo. Lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. ¡Axio! Piense que es... ¡Eso es! ¡Concéntrese! Ah. ¡Espléndido! Bien, ha caído en el 40. ¡Muy bien! Eso muy una bien, basura. puntos para Ravenclaw. No, no, no, no ¿Pero qué bien, sería no, del no, deporte sin cierto toque remancha, de competencia Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! Usted será el azul, como antes. Y, señorita Unai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. Vale, muy bien. Vea. Veamos. Así se hace. ¡Acción! ¡Eso es! ¡Mira esto! Eso ha pasado a todos ah. Sí, sí, ha ganado, ha ganado Muy bien Oye, Nazai, muy bien Vamos a ponerlo más bueno, interesante. interesante ¿De acuerdo? Así A ver cómo lo vas a poner más interesante <risa> Creo que esto Vaya, ya es mucho hombre, más que cajas. interesante Pues sí Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda. Allá vamos. Así se hace. Ha llegado el 30. ¡Acción! ¡Ay, ay, ay! ¡Que llega, que llega! ¡Llegó! ¡Espléndido! Cuenta. Espérate que me voy a cambiar de, de lugar. Y <risa> he utilizado tu bola. ¡Acción! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay llegó, llegó, llegó, llegó! perfecta. Llegó. Bien. Perfecto, perfecto. 150. Gregory ganador. Gregory Blackstone, ganador de este juego que... Lo no han hecho muy bien. Llama. Enhorabuena. Pero bueno, es un poquito... Estamos bien, estamos bien. Me ha gustado. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Bueno, amigos. Eh, eh, lo has hecho muy bien. El Creo que te había subestimado. Lo reconozco. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé a. Accio. Las cosas mejorarán, te lo prometo. No se dice leviosa, se dice leviosa. Eh, me alegro mucho Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué Vengo de Ouagadougou. Me cambié justo antes de mi cuarto año A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí Sin casi darme ¿Cómo? cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela y un país nuevos Vale, vale, vale A ver Hogwarts es mucho más grande que Hogwarts. La escuela de magia de Hogwarts es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni en me pareció Uganda. intimidante. Era mi hogar. A ver, Hogwarts eh... es un castillo como Hogwarts. Está en las montañas de la Luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la oh. primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Mm, sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí, tuve que aprender a usar varita. En Wakadu casi nadie las usa. Los hechizos lanzados sin varita deben de ser menos poderosos que los otros. No, para nada. Los hechizos que se lanzan sin varita son igual de poderosos. La magia sin varita me parece mucho más instintiva, por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. Es estupendo aprender Gracias. sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Echo de menos, Wagadu, pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor claro que Ronen sí. quiere hablar sí. contigo. Es de no grisimo, lo hagas creo, ¿no? Hasta la próxima. Claro que puedes usar accio con humanos, si es lo que quieres. ¿Tendría un momento? Para ser precisos, lo usarías con la ropa. Sí, quería sí, hablar sabe, conmigo, quería mover... profesor. Que Eso no es. En ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté de la partida. La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. <coughs> ¿Por qué será? La profesora Onai y los demás profesores lo, lo tenemos que le tenemos clases comprobar. particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy no, preparando. Onai es la lista. Creo. Bueno, no sé. entonces. amigos. Ahora sí. Uh, Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era. Acción esto, acción aquello. Los cubiertos volaban por todas partes. ¡Un peligro! El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Sabe mucho, pero está un poco chalado. ¿No? Oh, vale. ¡Acción! Bueno. Hola, no, joder, ¿qué joder. tal tu primer día? Hombre, Samantha Dill es alegro de nuestra verte. novieta. Me preguntaba cómo te iría en tu primer día. Está claro que te las has apañado en encantamientos. Ha sido suerte, la suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. Si quieres que no puedo, ac puedo acompañarte. ¿No? Bueno, vaya. Me he quedado ahí solo. Bueno. Pues aquí con él. Rebel acción le dio Lumos bah, mierda entonces, los hombres lobos se unieron a los duendes hombres, de la revuelta. Lobo, ¿Qué pasa con vos? Algo sobre la revuelta de los ¿Y duendes al final de esta, Booth era ministro de magia. No, que va. ¡Qué divertido! ¡Esto tiene gracia! Me quedo a animar a quien insiste no en que lo que son Aquí era tenemos al fantasma. Era, era Basil Flack. ¡Uh! ¡Pelea! ¡Pelea! Fijaos en los ganará? cuadros también cómo se, se mueven. el ministro Booth o el ministro Pe ¡Pips, nos vas a meter en líos! Nos meteréis en un lío, pero Pips no piensa parar! ¡Ella dice que fue boot, y él dice boot cosas que después... ya! ¡Nos van a castigar por ti! Ah, os equivocáis totalmente! ¡Fue Pastus Gore! ¡Al final, ni Buu ni Black! ¡Pero os habéis metido en un buen lío con el profesor Black! Menos mal que los hijos de Black son muy jóvenes para Hogwarts. Yo detestaría... Los hijos de Black. O sea, que estamos en la época de los padres de de Sirius Black y de su hermano. No, pero vamos, está dando aquí una vuelta. Ahora, aquí, ahora mismo estoy yendo por donde me da la gana para enseñaros el castillo y... Remedio. ¿No se puede hablar con el fantasma? ¿De la cabeza cortada? Bueno... acción le dio estamos en la torre de astrología a ver vamos a terminar eh, este capítulo lo vamos a terminar Levioso, Lumos. Ah, vale, y parece esto. Mi hermano me ha prometido darme pierna cuando ahorre para una nueva. Tengo unas ganas. Oh, las escobas no. están pasadas. Ah, prefiero las mm. veces Viajar por Levioso. Oh. Para todo el mundo. Levioso, me ha asustado mucho parece que es como una especie de antiguo mago burlón muy cobarde como bien se define en los libros me encanta bueno bueno, bueno, bueno mirad que ...paisaje... ...vamos a ver si por alguna otra parte de... ...la torre de la ...o más arriba... ...mira, podemos subir más arriba... ...ahí está el... ...lo de Quiddix... ...más por abajo... ...mira, lo de Herbología... ...ahí está también... Ahí tiene que estar la cabaña de Hagrid. No sé exactamente en qué parte, pero bueno. ¡Rebelio! el que revitaliza ¿no? bueno, digamos de alguna manera las las cosillas que están Qué precioso todo tan bien hecho en fin amigos eh, juego totalmente recomendado desde aquí desde Toxic Game Channel y vamos a terminar ya vamos a pasar el vídeo a YouTube, ya sabéis con ustedes Tox Gamer, en Toxic Game Channel. Ya sabéis. Howard's Legacy. Gran gran videojuego. Y una gran historia que vamos a ir viendo y desgranando poco a poco. Por ahora hemos hecho gran, bueno, por no decir todo el tutorial, pero bueno. Simplemente decir eso. Hasta la próxima amigos. Nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel. Con vosotros, el Vengador Tóxico. Hasta la próxima.